Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos amigos, inicio... Una semana llena de grandes premios con Lotería Electrónica. Soy Nagel Torres y estaré con ustedes presentando los sorteos para hoy, lunes 27 de marzo. Los sorteos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company, supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica. Aquí con nosotros, en el estudio y seguimos alcanzando nuevas cifras de premios mayores. Para esta noche, el PowerBot te espera con 122 millones de dólares y Lotto Cash tiene 1.550.000 dólares. Y recuerda que tienes más oportunidades de ganar si lo juegas con multiplicador y doble revancha, que cuenta con ...510 mil dólares. Arranca a jugar y llévate estos grandes premios con Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega suerte de tres y gana hasta 15 mil dólares. O busca Multiplica tu Cash y gana hasta 50 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Porque deseamos protegerte a ti. Queremos prevenirte contra el fraude.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 Ya son cientos de personas las que han caído en la trampa de estos estafadores y muchos han perdido miles de dólares con la esperanza de ganar un gran premio. La única manera de garantizar tu jugada para los sorteos de lotería electrónica es a través de nuestros establecimientos autorizados de ventas de boletos alrededor de toda la isla. Les recordamos que los boletos que compres a través de, la, de las redes sociales o por otros medios son boletos alterados o creados para cometer fraude y no son válidos. Tampoco los podrás cobrar. No seas una víctima más. Lotería Electrónica se compromete a mantenerlos informados sobre estos casos para que tú no caigas en su trampa. Si tienes alguna duda, puedes comunicarse a las oficinas de Lotería Electrónica al 787-250-8150. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde. Vamos a dar inicio con el huevo Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar esta tarde en el huevo Es el 4. El 4. Acompáñame, demos inicio con los sorteos. Empezando con el Pega 2. Boleto en mano, si jugó Pega 2, Pega 3 o oh, Pega 4. Mucha suerte el primero. Es el 4. El 4, el segundo... Llegó, es el 9. El 9, el número ganador de Pega 2, es el 4. 9, repito, el número ganador, el 49. Veamos cuáles son los números esta tarde en el Pega 3. Mucha suerte a los jugadores de Pega 3. Comienza esta tarde con el 5. El 5, el segundo. Es el 9. El 9 y cerrando Pega 3, es el 2 el 2, el número ganador de Pega 3 es el 592, repito el número ganador el 592 y, y cerramos esta tarde de premios con el Pega 4 el favorito de muchos vamos a ver cuáles son los cuatro números esta tarde, comienza con el 8 el 8 el segundo es el 0 el 0 el tercero para el Pega 4 Anótelo, es el 6, el 6 y cerrando pega 4. Llegó. Repitió el 0, el 0, el número ganador de Pega 4 es 8060. Repito, el número ganador, el 80 60. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Para más información visita nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos a las 9 de la noche con otro sorteo nocturno de Lotería Electrónica. Que tengan todos una excelente tarde.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 Celebramos el éxito de nuestra película de Gigantes, una de las obras más importantes de la literatura puertorriqueña. Nos llena de alegría leer y escuchar las expresiones del público. Es un orgullo para nosotros contar con tu respaldo. En WIPR reafirmamos nuestra misión educativa y estamos comprometidos a continuar con un trabajo de excelencia. Aquí Alex Ruiz invitándote al programa de la Puerto Rico y League. Acompáñanos a otro día lleno de mucha adrenalina.